La batalla de la Aurora Les traje sus semillas favoritas, pero no sean egoístas. Tienen que compartir. Ah, Tengo que irme. Pórtense bien mientras estoy fuera. Adiós. ¡Oh, wow! Tanto trabajo y todavía falta más de la mitad. Ya terminé mis tareas. ¿Y tú? Hola, Rina. Pensé que está aquí, iba a ayudarte. No me digas que no se presentó esta vez. Dice que tiene el presentimiento de que tú no puedes soportarlo. Ya lo conoces, él siempre tiene una excusa. Veo que tendrás que hacerlo tú solo. ¡Qué pena! En verdad, Rina, ya que tú eres mi amiga. Ni lo sueñes. Vamos, no tomará mucho tiempo. Rina, no vas a dejarme aquí atrapado, ¿verdad? ¡Nos vemos bastante, tarde, Kaito! ¡Ruina! mí por mí, su magnificencia! Yo, soy humilde, leal, dedicado y adorable. Apestas más que de costumbre, dragón alado. ¿Qué estás tramando? Has seguido mis órdenes y encontrado el modo de recolectar la fuerza viviente de la tierra. La forma de vida más pura de la Tierra es algo que llaman la Aurora Boreal. Y sé cómo usarla para conducir a los Daino Caballeros a una trampa sin escapatoria. Una vez que ellos estén fuera del camino, toda la fuerza viviente de la Tierra será nuestra. Estoy de tus patéticas ideas mi paciencia está acabando. Dígame, Solimencia, ¿ha escuchado hablar de miniaturización? de ah, los detalles, solo hazlo. Señor, sus deseos son orden. <risa> Vaya con Kaito, tratando de convencerme ¿Eh? ¡Oh! Increíble, una aurora, nunca había visto una antes por aquí, es hermosa La aurora boreal pertenece al polo norte, ¿por qué está aquí en el cielo del sur? Te daré una respuesta de una sola palabra, Dragosors. ellos quieren la fuerza viviente de la aurora el polo norte, es tierra de mamut. Iré a investigar. Espera, mamut. Cuando el equipo esté recargado, iremos juntos. Demasiado tarde. ¡Se ha ido! ¡Chicos! ¡Hay una aurora en el cielo! Lo sabemos, reina. Creemos que se trata de los dragosos. ¡Hey! ¿Dónde está Daino mamut? Voy a averiguar por qué la aurora se desplazó hacia el sur. No había tiempo suficiente para que todo el grupo se preparara. Solo tenemos energía para uno. Yo cuidaré de él, tirano. Tan pronto me encuentre con él y descubramos la razón de esta anomalía atmosférica. Nos comunicaremos con ustedes. Bien. Para ese entonces, si se presenta algún problema, estaremos recargados. ¡Lisa! ¿Cuándo nos vamos? Tú no puedes ir, Rina. Esta misión es demasiado peligrosa para un humano. Pero pueden necesitar mis dagas para recargarse. Además, mi alegre personalidad iluminará las cosas en ese frío y triste lugar. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Crees no ser lo suficientemente fuerte para protegerme, Brachio? Psicología a la inversa. Ah, uh, no era mi intención. Bueno... Uh... Ella tiene razón acerca de las Dainovagas. Será mejor que la lleves contigo, Brachio. Como desees. ¡Qué bien! Pero tendrás que seguir las órdenes al pie de la letra. ¡Sí, señor! ¡Con gusto! ¡Soldado de primera clase, Rina! ¡Reportándose! Tiene que estar aquí en alguna parte y necesito ese impermeable. Ah, estilo perfecto para el Polo Norte. Los colores combinan con mi media de transporte. Rina. Ah. ¿Oh? Ah, oh, papá. Un impermeable para día de verano. ¿A dónde crees que vas? Ah, bueno, tú sabes. Quiero Apuesto decir... que vas a la pista de hielo. Ah, sí, está muy cerca, papá. Nos vemos más tarde. No patines muy rápido. Ten cuidado. Tú sabes que siempre tengo cuidado, papá. De todos modos, ¿cuán rápido podría desplazarme? ¡Oh! Leí sobre eso en la escuela. Se llama el Océano Pacífico del Norte. Tiene toda clase de vida marina. ¡Oh! ¡Wow! Míralo. Son inmensos, ¿no crees? Bueno, no tan grandes como tú, por supuesto. Mm. Bueno, yo estoy muy cómoda aquí y hay mucho espacio. <risa> Debí haber invitado a algunos amigos. Pudimos haber hecho una fiesta aquí atrás. O sea, mm. Reina. ¿Qué? Oh, no te ofrecí ninguna fruta. Toma, es muy buena. Jovencita, tomas nuestra misión muy superficialmente. Sé que es muy peligrosa y todo eso, pero aún así quiero divertirme. No hay tiempo para divertirnos. Tienes que prepararte, reina. Tienes que despejar tu mente y concentrarte. ¿No puedo concentrarme comiendo un pedazo de fruta? La fruta es muy buena para la concentración, ¿sabes? Además, uno puede concentrarte y divertirse al mismo tiempo. Oh. ¡Vamos, Brachio! ¡Arriba ese ánimo, ¿quieres? Ahí está. ¿Oh? El arte. Y sí, va a ser oscuro y seco con avalanchas y grandes, ventiscas. Así es en el invierno. Es tan oscuro que el sol no aparece en meses. Pero en verano es totalmente opuesto. Los días son interminables, el sol nunca se pone y las noches árticas son tan luminosas como el día. ¡Ah! ¡Tú sabes muchas cosas, Rackio! El conocimiento es muy importante, pero solo cuando se aplica con sabiduría. Es extraño. Siento a Mamut muy cerca de aquí, pero su presencia parece pequeña y débil. ¿Tú crees que algo le sucedió a Dino Mammoth? ¡Ah! ¡Dragoso! ¡Dragón alado al también está aquí! Sí. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No te tengo miedo! ¡Escóndete aquí, Rinaldo! ¿Por qué, bracio? Recuerda, prometiste obedecer mis órdenes. Sí. Daino Draghi, el, el poder del ancestro, del ancestro. Hacha, hacha de la fortaleza. Daino caballero, caballero listo. listo, ahora díganme, ¿qué le han hecho a Daino Mamur. Lo mismo que te haremos a ti. Mira eso, wow. Oh cielos, no sabía que había elefantes miniatura en el Polo Norte. Yo no soy un elefante. ¿Ah? Soy yo, Rina. Pero mamut! ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan pequeño? Tienen una máquina que altera el tamaño de los seres orgánicos. para que es en peligro. ¿Qué vamos a hacer? ¡Y que ustedes daen los tontos de la carnada! ¡Y ahora están atrapados! ¿Qué está sucediendo aquí, dragón al lado? ¿Qué es esto? ¡Precio! Estoy achicando. Pero. pero eso es imposible. <muchas> Esto es increíble. ¿Cómo llamas a un dinosaur que ha perdido su tamaño, eh? Yo lo llamo dino insecto. Y pronto todos tendrán su mismo fin. Cuando vengan a buscar a sus amigos, ellos no sabrán que pueden decir de los golpeos. Un plan brillante, si me permiten decirlo. Pronto la fuerza viviente de la Tierra será nuestra. ¡Ya es muy pequeño para preocuparnos por él. ¡Vámonos! ¡Brachio! ¡Daino, Brachio! El campo de hielo es interminable. ¿Cómo voy a encontrar a un dinosaurio diminuto? ¡Es imposible! ¡Ah! ¡Brachio! ¿Estás bien, Brachio? ¡Sí! No sabía que estabas allí, lo siento. Uh, está bien, no es tu culpa. Es mi culpa, yo te metí en esto. Solo querías ayudar, Mamut. Ahora debemos asegurarnos que Tirano y los otros no caigan en la misma trampa. Los Dragosor se dirigen hacia el norte. Tenemos que seguirlos, rápido. ¿Cómo iremos rápido si somos tan pequeños? Tiene que haber un modo, pensemos. No tenemos ni esquís, ni trineos, ni nada de eso. Entonces tendremos que patinar hasta allí. ¿Eh? ¿Es cierto? Ten cuidado, el hielo es muy resbaladizo. Preocúpate por otras cosas, yo me ocuparé de patinar. Hay peligro por todos lados, Reina. recuerda. Si pudiera encontrar la máquina, podría reversar el proceso y volverlos a la normalidad. Solo ten cuidado. Ah, ten cuidado, es todo lo que escucho. Si voy a ayudarlos, tendré que hacer esto a mi modo. Ahora. ¡Sujétense, chicos! ¡Miren esto! Las huellas de los dragos nos conducen a esta grieta, pero ¿cómo bajaremos allí? Esto es tan grande como el gran cañón. No podemos ver nada desde aquí. ¡Abre un poco! ¡Guau! Oh. Wow, ¡Miren esto! No vemos nada aquí encerrados, Reina. Creo que los Dragos fueron por ese camino. Es como una vieja mina. Debieron abandonarla hace mucho tiempo. Yo diría que no es 20 años. ¿20 años te parece mucho tiempo? Humano. Reina, ¿Ah? están fabricando algo muy particular allí abajo. ¿En serio? Sí, ¿no lo oyes? No escucho nada y me pregunto por qué. Debo enseñarte a escuchar como un dinosaurio. Oh. Bajaremos a investigar. Ah, un segundo. ¿Qué sucede? Acabo de pensar en un gran camuflaje. Parece que podemos bajar por aquí. Perfecto. No me gusta este disfraz. Es ridículo. Al menos es mejor que este. ¿eh? A veces tiene que hacer sus sacrificios para convertirse en héroe. ¿Eso crees? Pero esos disfraces son perfectos. ¿Quién puede sospechar que son dinosaurs? Esto es humillante. Cierto, pero ella tiene razón. Muy bien, vamos. Yo podría prescindir del corbatín. Tú, por lo menos, tienes piernas. El camino hacia abajo es largo. Tal vez esta mano extra nos ayude. Claro que no. Bueno, míralo por el lado positivo. Las cosas no podrían ser peor. ¡No! Espera un momento. Sí. ¿Por qué huimos de las ratas? Esas ratas me hacen doler la cabeza. Hay que encerrarlas. Las ratas nunca deberían atacar a los dinosaurs. Estoy de acuerdo. Es una mala decisión y esto lo Creo que nos estamos acercando. Tienes razón. Puedo sentirlo en mis huesos. Mamut, mira eso. Están construyendo algo. Es un extractor. Reconozco el diseño. Con ese tamaño, si logran terminarlo, podrían sacar toda la fuerza viviente de la Tierra desde el centro del planeta. <risa> ¡Me pregunto de dónde vinieron esos juguetes infantiles! ¡Oh! ¡Fue bueno, ¿sí lo que importa! Oh, Rina, ¿cómo llegaste aquí? ¡Cuidado! Este sitio está lleno de dragosos Sin mencionar a las asquerosas ratas, pero por lo menos no había escorpiones. A eso sí que los odio. La tierra está en peligro, Rina. Están planeando extraer toda su fuerza viviente. Oh, ¡Miren eso! Esa es la máquina que nos encogió. Es una trampa para los vainos. Escuchen, con ella puedo devolvernos a su tamaño natural. Es peligroso. ¿Y qué tan peligroso es que destruyan la tierra? ¿Tengo que hacer lo que pueda para salvarla o no? Los dragos son feroces y tú no eres una guerrera. Nunca sabré de lo que soy capaz si no lo intento. Muy bien, lo haremos entre todos. Uh -huh. Detrás de ti. ¿Qué sucede? Un escorpión. Un escorpión. En tu espalda. En mi espalda. ¿Dónde? ¡Aaah! Yo te lo quitaré. ¡Ah! No te muevas, Reina. Ahí voy. Te daré una mano. ¡Corre! ¡Corre! No. ¡Corre! No. ¡Bien! Debe ser una especie de muñeca o algo así. ¡Oye! ¡Esto es un truco! En realidad sí lo es. Escapa mientras fuera. Cuando se trata de proteger a un amigo, lucho. No importa cuál sea mi tamaño. Ten cuidado. ¡Precio! Dorina, oh, oh. lánzame hacia la cara del drago solosa, ¡A su boca! Pero ten cuidado. ¿Por qué? Solo sigue mis órdenes. Bien, aquí voy. Espera, mi mejor lanzamiento. ¡Oh, qué he hecho! ¿Siente? Ah, veo que tendré que aplastarte como el insecto que eres. ¡Déjalo, asqueroso murciélago! ¿Sí? ¿Y quién me va a obligar a hacerlo? Yo. ¿Qué? Oigan, ¡Este sitio que tienen aquí, es genial. ¿Cuál es el problema, Rina? Vinimos para ayudar. ¡Justo a tiempo, tirano! ¿Dónde están Brachio y Dino Mamute ¿Están bien? de desencogernos con esa máquina que está allí. Bien, estamos contigo. Hagámoslo. Daino tirano, poder de mis ancestros. Espada de plata. Daino caballero, listo. Adelántense ustedes, los mantendré ocupados. ¡Ah! que por aquí se encoge y por aquí se agranda. ¡Oh, aquí ¿sí están! ¡Sí! Hay un botón para cada dinosaur. Precio ¡Y mamá! ¡Rina, vamos dar algo! ¡Espera un minuto! Les dije a los dinosaurs que los ayudaría y lo voy a probar. No. ¿Qué es esto? Funcionó tirado Hemos recuperado nuestro tamaño normal mm -hmm. Excelente ¿Eh? Esperen pues pusiste esa cosa demasiado alta Ah, qué? ¡Ahhh! Van a destruir todo este sitio. ¡Que alguien lo despega! ¡Ja, ¡Es que no te has hecho cuidado! ¡Salgamos de aquí! ¡Ja, ja, Esperen, no corran, negretin, cobardes. No hay escapatoria. No me importa lo grande que seas, Bragio. Te destruiré y la fuerza viviente de la tierra será mía. Yo no contaría con ellos si fuera tu insecto. Si sí, Bragio sigue creciendo, explotará. Tienes que invertir el rayo y rápido. ¡Bien! ¡Lo graduaré! ¡Bien! ¡Aquí va! Está funcionando. ¡Se está encomiendo! ¿Ah? Debimos sobrecargar el sistema. Ya no hay sistema. Supe que ustedes, los grandes y valientes dinosaurs, también pueden ser tiernos y cariñosos. No. Brachio, debería ser tierno todo el tiempo, ¿no crees? <coughs> Miren, la aurora boreal. Ah, esa es una buena manera de cambiar de tema, amigo. Es muy hermosa. Y esta vez no se trata de una trampa de los dragos. Y eso es lo maravilloso. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow.